y nutrientes minerales que de otra forma no llegarían a la semilla, así necesitamos nosotros pensar la forma en que pensamos las cosas. De ahí la invitación del Congreso. Pensar América Latina, fenomenología, teoría crítica y descolonialidad. Más allá de los nombres y de las categorías sofisticadas y rimbombantes, de las modas y de los egos personales, lo que queremos en estos días es abrir la mente y revisar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Lo, y ¿Cómo lo hacemos? Para dar lugar a nuevos pensamientos y nuevas realidades. Para descodificar lo que actualmente nos ata y desanudar lo que nos quita la esperanza. Para pasar el umbral y hallarnos en el tiempo que desafía el todo tiempo. Tenemos la fortuna de que aquí se presente la concurrencia de saberes muy distintos. Hay filosofía, literatura, semiología, sociología, antropología, historia, ciencia política, economía, arte, educación. Espero que estos días sean fértiles para todos, para, cada quien, para que cada quien pueda llevar sus propios aprendizajes y para que se puedan entablar conversaciones entre distintas tradiciones académicas. Nuevamente, mi agradecimiento a todos y todas por lo, toda la energía que han puesto en sus respectivas ponencias y mi deseo para que disfruten del Congreso y nuevamente sean muy bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. La filosofía no es la que instala la verdad definitiva, es la que produce una inquietud. Charles Pedro. A continuación, doy la bienvenida al doctor Juan Pablo Escobar Galo, vicedecano de la Facultad de Humanidades. Muy buenos días para todos y para todas, por cuestión de alturas, que tomo este micrófono y le devuelvo a Mario sus anteojos porque si no, no va a leer. Realmente les hacemos llegar un cordial y afectuoso saludo en nombre de la Universidad Rafael Andívar y de la Facultad de Humanidades lo hago extensivo desde mi persona y el señor decano que nos acompaña aquí en la primera fila, el maestro Héctor Estrella, sacerdote jesuita. Eh, qué alegre encontrarnos reunidos para dar inicio al décimo segundo Congreso Internacional de Filosofía de la Universidad Rafael Andívar, titulado Pensar América Latina, fenomenología, teoría crítica, descolonialidad, intersecciones y debates. En estos tres días tendremos tiempo para reflexionar sobre las diversas temáticas propuestas. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador del Congreso. No creo conveniente mencionar nombre por nombre, porque puedo omitir alguno y después vienen los reclamos. Pero sí deseo resaltar que desde la coordinación del doctor Mario López, director del Departamento de Letras y Filosofía, participaron en dicho comité estudiantes, profesores y coordinadores académicos en la organización. Muchas gracias a todos y todas por lograr que este congreso fuera realidad y no meramente posibilidades muestras de nuestra gratitud también para los ponentes y participantes, tanto nacionales como internacionales, por dar vida a este espacio. Y también aprovecho para agradecer al padre Antonio Galo, quien ha sido animador permanente de la filosofía en nuestra universidad. Nuestro primer congreso de filosofía se desarrolló en el mes de marzo del año 2000, ya casi hace dos décadas, en torno a la temática de la globalización y la búsqueda de identidades culturales, lo cual ya evidenciaba el anhelo de pensar a nuestra región desde una mirada crítica en busca de redimensionar nuestros pensares. En el año 2005, el profesor Algis Vicunas, quien nos acompaña el día de hoy y que es un gusto que siga eh, acompañándonos y ha sido un eje clave para lo, el desarrollo de la internalización, internacionalización de este congreso, decía en su conferencia titulada hermenéutica del otro, los límites de la educación occidental moderna y mencionaba, describe cómo la educación se ha convertido en un proceso de masificación de los sujetos, partiendo de una realidad teórica generalizada y provocando la carencia reflexiva. El doctor Vicunas enfatiza que la pedagogía y el pensar han caído en un modelo de reduccionismo científico, anulando las posibilidades y el desarrollo humano individual, señalando que dicha postura epistémica se sustenta en una racionalidad instrumental. Considero que pensarnos desde nuestro acontecer latinoamericano contemporáneo, con una mirada crítica y desde reflexiones descoloniales, es algo más que necesario para fortalecer la filosofía en nuestra región. Una filosofía que nos invite, como lo menciona Catherine Walsh, a desaprender la modernidad racional que me deformó y aprender a pensar y actuar en sus fisuras y grietas, las fisuras y grietas se han convertido en parte de mi localidad y lugar, son parte integral de cómo y dónde me posesiono. También son constitutivas de cómo concibo, construyo y asumo mi praxis, lo cual posibilita otras formas de ser y de pensar en el mundo y con el mundo, desde la investigación y el ejercicio académico. En este espacio de reflexión, imagino que también saldrá a colación el término de transmodernidad. El colombiano Santiago Castro, en su último texto publicado en abril de este año, eh, reconoce haber tomado este término de Enrique Dussel, pero entiende que la transmodernidad, cito, significa atravesar la modernidad pero desde otro lugar, precisamente desde aquellos que fueron negados por la modernización hegemónica, euro-norteamericana, ahí termina la cita, lo cual invita a ver la descolonialidad desde un horizonte político, más allá de lo comunitario o lo subalterno, pero siempre en búsqueda de procesos emancipatorios, que nos permitan vivir en sociedades más justas, democráticas y dignas. No quiero cerrar este espacio sin mencionar algo importante, sobre todo para los de casa, pero tenemos varios visitantes que, que son recurrentes en acompañarnos en los congresos de filosofía. Y es hacernos conscientes, a propósito de hermenéutica, de que este es el primer congreso que nos ha tocado organizar sin la presencia de Atenea, la deidad de los preciosos ojos, como le llama a Homero en la Odisea, quien colaboró en múltiples formas en favor de Telémaco y de Ulises. Nuestra Atenea era Eugenia del Carmen Cuadra de Teferi, quien hace más de un año partió a la casa del padre, Siempre que pienso en ella, estoy convencido que el cáncer no la venció, porque hasta el último de los espacios que pudimos compartir, siempre mantuvo la alegría, el optimismo y la fe que le caracterizaban. Eugenia fue estudiante, profesora, coordinadora académica, directora de departamento, bienhechora e integrante del consejo directivo de esta casa de estudios. Además, era la editora de los textos del Padre Galo, pero su telémaco y Ulises siempre fue el Departamento de Letras y Filosofía de la Facultad de Humanidades. Hoy la recordamos con mucho aprecio y estamos seguros de que su buen espíritu siempre habitará en nuestros corazones, desde nuestros saberes. Me animo a afirmar que ella es ahora, nuestra princesa Ishkik, que sigue generando vida entre nosotros. Este Congreso es dedicado a la memoria de Eugenia. A propósito de pensamiento crítico, les comparto que Eugenia desarrolló su tesis de licenciatura en Letras y Filosofía en el año de 1985, en torno a la temática de la utopía desde Herbert Markusen. Y en las conclusiones de la tesis, podemos encontrar lo siguiente, ya que le íbamos a recordar emocionalmente, por qué no recordarle intelectualmente. Y entonces, les comparto lo que dice una de las conclusiones de la tesis de Eugenia. Dice así, cuando nos referimos a un cambio cualitativo en la vida social, estamos abarcando muchos aspectos nos referimos a un cambio que afecta directamente el modo de vida. Inicialmente, ello significa una toma de conciencia de nuestra propia situación de manipulación. Tal manipulación es mantenida y reforzada por las distintas instituciones sociales, a través de la educación, a través de los medios de comunicación social, a través del incremento de las necesidades y satisfacciones, incluso por medio de la moral instrumentalizada. Este cambio significa optar por una actitud racional ante la irracionalidad existente, tener el criterio y el valor para negar lo establecido y a partir de esa negación, buscar el verdadero fin de la técnica el cual ha sido invertido. Y ahí termina la cita. Creo que este texto que hemos leído de la tesis de Eugenia es un interesante horizonte intelectual frente a los diversos tópicos que vamos a abordar en estos tres días. Es de esta forma que dejo inaugurado oficialmente el segundo Congreso de Filosofía. 2019, muchas gracias por su atención. Y no quiero retirarme del podio, porque voy a romper un poquito el protocolo, con permiso del director, creo yo, y con permiso también de nuestra presentadora, pero le hemos pedido al padre Galo que nos dé unas pequeñas palabras de aliento y de ánimo en este congreso. Entonces, Padre Galo, le cedemos el micrófono. Gracias. He sido invitado a decir algunas palabras a este congreso. No podía negarme, solo para felicitarles, porque va a despertar otra vez eso que es un interés algo dormido, indiferencia eh, general con relación al pensamiento especulativo. Por eso despertar ese interés es el acto más elevado de la mente humana, tratando de liberar al hombre oprimido por tanta limitaciones que encuentra en el mundo actual da la impresión que la cultura en que estamos viviendo es una cultura dominada por el pensamiento instrumental. Y con este pensamiento, todas las grandes eh, eh, disciplinas del hombre tienden a dominarlo. Hoy día la economía, la política y aún lo último la ecología Acaban por apoderarse del hombre más que a liberarlo. La filosofía es el pensamiento crítico que trata de salir al encuentro de la persona humana para liberarla. Por eso les felicito que mantengan viva esa llama, ese espíritu superior que la filosofía tiene desde el, sus comienzos. Eh, ricordando a Socrate, Platone, Aristotele, tutta la serie dello filosofo è e solo un intento per replanteare la libertà e il ser umano. Molte grazie e felicità. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo Escobar Galo. Muchísimas gracias, doctor Antonio Galo, por las palabras que nos acaban de ofrecer. El filósofo es el hombre que no quiere dar en el blanco sobre el cual dispara y para ello lo pone más allá del alcance de toda escopeta. Antonio Machado. A continuación, es para mí un honor presentarles al doctor Gendler. Estefan Gendler. El Dr. Gandler estudió filosofía, estudios latinoamericanos, lenguas, romances y ciencia política en Frankfurt del Meno, entre otros. Con Alfred Smith. Fue presidente del Comité General de Estudiantes de la Universidad de Frankfurt de 1989 a 1990. En 1997 se doctoró con la tesis titulada Filosofía Social Contemporánea en México la cual ha sido traducida a distintos idiomas. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad de Goethe en Frankfurt, la Universidad de California, la Universidad de Tulán, y desde 1997 es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparte Cátedra en Teoría Social y Filosofía Social. Además, desde el 2008, es profesor invitado permanente en filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el año 2001, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y desde 1995, miembro de la Asociación Filosófica de México. Es de resaltar que en el año 2012, fundó el proyecto sobre teoría crítica desde las Américas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sus principales campos de investigación son la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el marxismo occidental crítico, la filosofía en América, la crítica de la ideología y la filosofía de Walter Benjamin. Entre sus publicaciones se puede mencionar Marxismo crítico en México, Adolfo Sánchez Vázquez y Bolívar Echeverría, Fondo de Cultura Económica 2007, Fragmentos de Frankfurt, Ensayo sobre la teoría crítica, el discreto encanto de la modernidad, ideologías contemporáneas y sus críticas. Y como coordinador, teoría crítica, imposible resignarse. Pesadillas de represión y aventuras de emancipación. Esto en la Universidad Autónoma de Querétaro en el año 2017. Hoy, el doctor Gandler nos honra al ofrecer para nosotros la conferencia Primeros esbozos de una teoría crítica desde América Latina. Doctor, el tiempo es suyo. ¿Escuchan bien así? Entonces, muchas gracias por la invitación. Aquí las autoridades de la universidad y también al doctor Mario, eh, con el cual eh, tuve el contacto todo el tiempo. Entonces, eh, muchas gracias por eh, su tiempo a los otros asistentes. Entonces, quería eh, hablar sobre eh, la idea de una... Eh, Teoría crítica desde las Américas, ¿no? algunos primeros esposos, para esto no, no alcanza para más de tiempo. Entonces la idea es la siguiente, la teoría crítica, eh, también conocida como Escuela de Frankfurt, eh, tiene un origen geográfico eh, no tan claro como parece con el nombre, pero de todos modos eh, sí se puede en lo que llamamos malmente a veces el primer mundo. no Se llama Escuela de Frankfurt, aunque en verdad... Eh, su, eh, digamos, eh, de dinero con el cual se financió, no era dinero de Alemania, sino se financió exclusivamente los primeros eh, como 30 años con dinero desde, desde Argentina, ¿no? de, de Félix Weil, que era el hijo de un capitalista de origen alemán, pero que fue Argentina y Félix Weil era argentino. Y, y además una gran parte de su obra escribe en París, en París Walter Benjamin, o los otros miembros en el exilio, sobre todo en California, o en otros estados del, de la Unión Americana, de Estados Unidos. Pues en verdad, la escuela de Frankfurt, eh, digamos, eh, no es de Frankfurt, ¿no? es de muchísimas ciudades, es un poco un mito lo de Frankfurt. Eh, hay, ha empezado ahí, eso es cierto, ha regresado ahí también, es cierto, pero sin esos otros lugares y muchos más eh, que ahorita no voy a mencionar, no existieran. Entonces, es una escuela, digamos, muy amplia geográficamente, pero de todos modos tiene una limitación que es la que comparte con prácticamente todas las teorías que vienen de Europa, que su visión, eh, o de, también de Estados Unidos, su visión está concentrado eh, en los autores de estas regiones y también en las realidades de estas regiones. Entonces, un poco la perspectiva de la teoría crítica desde las Américas, es, o desde América Latina, es ampliar esta doble eh, cuestión, por un lado, incluía en el debate también autores de acá, digamos, de América Latina y de otras regiones a lo largo también, pero por lo pronto América Latina, y por un lado, y también incluía en la reflexión más las realidades de aquí. Y sobre todo, eh, digamos, quería mencionar un autor de Ecuador que luego trabajó mucho en México, Bolívar eh, Echeverría, y también algunos aspectos sobre la realidad eh, de América Latina que justamente él y otros autores después de él captan con el concepto del cuádruple etos de la modernidad capitalista. Pero antes de entrar a ese tema quería regresar todavía otra vez a la teoría crítica original para un poco resaltar la eh, diferencia o el intento de ampliación en la teoría crítica eh, de Hork, Adorno, Macuse, Benjamin, Kirchheimer, Neumann, etc. Eh, para no mencionar algunos de los autores más conocidos, eh, hay una referencia generalizada y creo que muy productiva a un autor de una generación ligeramente eh, anterior, que es Lukács. ¿no? Georg Lukács, eh, que es importantísimo al inicio de este grupo, fin, después se aleja, pero, o ellos se alejan de él, pero al inicio. Lukács, eh, sobre todo con un texto que se llama Historia y conciencia de clase, que es un libro de los años 20 del siglo pasado, es muy importante para ellos, participar en las primeras reuniones, hay una semana eh, de trabajo que se llama Primera Semana de Trabajo Marxista, que se realiza en un hotel en el este de Alemania, y ahí, ese es como el momento fundador, si quieren, de la teoría crítica, así se considera por lo menos en casi todos los textos sobre ella. Entonces ahí, el, como la voz cantante es Lukács, eh, y Gors también, eh, Karl Koch, pero el texto de Lukács que mencioné es central para estos debates porque es el primer marxista de los volúmenes que conocemos hoy en día, ¿no? y el marxismo es como el punto de referencia, al inicio por lo menos de este grupo, es el primer marxista que considera algo que hasta ahí era inconcebible, y después se resalta, o resulta más bien, también resalta eh, que ha sido completamente cierta su eh, hipótesis. Lucas tiene la hipótesis que hoy en día suena obvio, pero en los años 20 es nada obvio, que el proletariado también puede tener una conciencia falsa, ¿no? Que Lukács eh, dice que también la cosificación, como lo llama él, de la conciencia, también afecta no solamente a las clases altas, es bastante obvio que lo hace porque ellos solo ven los seres humanos desde la perspectiva de convertirlos en una cosa y con eso explotarlos, para ellos la conciencia cosificada tiene mucho sentido y es hasta productivo, digamos, para su propia eh, posición de clase. Eh, es fácil entender el problema de la cosificación, incluso en las clases medias de alguna manera se puede entender, aunque es un poco más complicado, pero en la clase proletaria se pensaba que ella tiene una, por definición una conciencia. Eh, por lo menos anticapitalista, sino incluso revolucionaria. De eso se pensaba en general, y no solamente la izquierda pensaba eso, eso también pensaba la derecha, ¿no? había como un temor. ¿no? Y esto no fue un temor nada más hipotético, como ustedes saben, en los años 20 del siglo pasado, Europa y también partes de América Latina, por ejemplo en México había la revolución, ¿se acuerdan? Eh, entonces eh, Europa y también algunos otros partes del mundo estaban realmente en la situación revolucionaria no solamente por la Unión Soviética, que poco antes eh, lo había hecho Rusia después de la Unión Soviética, sino en muchos países había eh, intentos revolucionarios. Macuse mismo, por ejemplo, que se mencionó. Eh, no Macuse participó en una rebelión muy importante en Múnich eh, después de la Primera Guerra Mundial, donde se formaron los consejos de soldados, de soldados que regresaron a la Primera Guerra Mundial. Tomaron la ciudad junto con consejos de obreros y campesinos por más de dos semanas, finalmente se aplastaba. Esta rebeldía, pero esta rebelión, pero había intentos revolucionarios por toda Europa. Entonces, cuando Lukács eh, critica la idea que el proletariado, por definición, es eh, revolucionario en su conciencia, eh, lo hace en un momento que todavía parece bastante atrevida esta crítica. ¿no? Porque todavía, cuando él lo dice, el proletariado en general es de izquierda, y él muy visionariamente ya ve el problema que puede pasar algo opuesto a ello, no, por pues esto, hasta hoy creo que es importantísimo este texto de Historia de Conciencia de Clases, sobre todo en un capítulo que se llama justamente La Cosificación y la Conciencia del Proletariado, donde él desarrolla esta problemática. Entonces, eh, nada más esto como contextualización, la teoría crítica retoma esta idea en lo que ellos llaman crítica a la ideología, no es exactamente lo mismo, pero es directamente, digamos, eh, inspirado por el texto de Lukács aunque insisto, después ya no lo mencionan tanto porque se alejan de él por otras razones que ahorita no voy a mencionar. Entonces Bolívar Echeverría tiene una postura eh, diferente en el sentido que por un lado retoma el concepto de ideología y con crítica a la ideología, pero diría que es algo que no aplica al 100% a la realidad, digamos, de América Latina, porque la ideología, como lo analiza la teoría crítica y como lo analiza en base al concepto, concepto de cosificación de Lukács, es algo que parte de, de una forma de pensar y de actuar, de organizarse cotidianamente, que Bolívar Echeverría llama el etos realista. ¿no? Para Bolívar Echeverría no hay, como lo ve Lukács y como lo ve la teoría crítica, una sola gran ideología o, digamos, eh, constelación ideológica, en la forma capitalista de reproducción, si no hay por lo menos cuatro variantes de ella. ¿no? Y eh, él los llamaría el etos realista, que es como el dominante hoy en día, el etos clásico, eh, que ahorita voy a rápidamente explicarlos, el etos romántico, y también el ethos barroco, que es el que especialmente retoma, este, o, bueno, o explica y desarrolla este autor. Estos otros tres etos tienen una configuración muy diferente al ethos realista, que es el que describe el Lukács y la teoría crítica en general. No, ellos no usan este concepto porque piensan que es un ethos generalizado, un poco al estilo de Max Weber, aunque son obviamente diferentes, pero Lukács mismo está inspirado directamente, parcialmente en Weber, piensan que hay como un etos en el capitalismo, ¿no? una forma de ajustarse en la cotidianidad y sobre todo en la mentalidad a la forma actual y contemporánea, y ojalá ojalá eh, ya no dure mucho, y eh, conocemos como la reproducción capitalista y la sociedad burguesa. Entonces, eh, Lukács, retomando esta idea de Weber, piensa que coincide con lo que Weber, un poco simplificando, creo yo, llama el etos del protestantismo. Es, es un poco más complejo, pero capta algo, ve interesante, una cierta disposición en referencia a las exigencias económicas, una subordinación casi completa a esta lógica, donde la lógica económica se identifica como la lógica, digamos, de la vida, para decirlo así, la lógica de un buen vivir, como se dice hoy en algunas teorías, la lógica de poder ser feliz, para decirlo todavía más, eh, ampliamente, aunque Beba no usa esta palabra, pero eh, digamos, hay como una identificación directa. Bolívar Chevería no lo llama etos protestante, lo llama etos realista, pero es muy parecido lo que describe con eso. Es una negación de cualquier contradicción básica o, digamos, eh, principal entre la lógica de la economía y la búsqueda de una vida, no sé, si no buena, por lo menos soportable. Entonces, eh, eso es el etos eh, realista que niega Bolívar Tchereba expresa con palabras muy marxistas una contradicción entre la lógica del valor, por un lado, que es el valor económico, ¿no? el valor que parte de la ley del valor, que parte de la necesidad capitalista de plusvalía, en consecuencia ganancias, etc. ¿no? Parte de una no contradicción entre esta lógica y la otra lógica o dinámica que él llama la dinámica o lógica de valor de uso. ¿no? Valor de uso que es un concepto engañoso. Eh, porque in, incluye la palabra valor, sería mejor usar otra para terminología, porque no tiene nada que ver con el valor económico, ¿no? Al usar la misma palabra se da un poco esta falsa interpretación, pero bueno, ni modo, no tenemos otro concepto ni en alemán ni en español, ni en inglés tienen otro concepto, es worse. No tienen value para la, la parte abstracta económica, value, y para la parte concreta, física, material, cotidiana, lo llaman worse. Sería mucho mejor usar esos conceptos, pero porque son dos palabras diferentes, pero en español, en alemán, tenemos el problema de solo tener el concepto de valor de uso, que Brauswitz en alemán, entonces el valor de uso es una lógica, o tiene una lógica totalmente dispuesta eh, a, digamos, a cubrir las necesidades de los seres humanos, esa es la definición de valor de uso, No todo aquello que cubra la necesidad humana es por definición un valor de uso, no importa, y esto más lo resalta mucho, no importa si este, esta necesidad lo tiene, la tiene millones y por siglos o incluso por milenios, o si lo tiene una persona en un solo instante, no de todos modos es valor de uso. ¿no? El valor de uso es absolutamente concreto, insisto, puede ser algo de un segundo incluso, puede haber una cosa que solo por un segundo la historia universal tenga valor de uso porque alguien lo necesita. Y esa necesidad puede surgir de lo biológico, de lo físico o también de lo mental, esto no importa. No, entonces, es un concepto bastante eh, amplio, muy interesante. En Aristóteles hay un poco algo de eso, ¿no? Él distingue también dos tipos de economía, pero bueno, no quiero no, regresar hasta allá, pero Max lo resalta, Aristóteles ya capta algo de este problema. Entonces, eh, Bolívar-Chefriere diría que las dos lógicas, valor y valor de uso, son absolutamente opuestas, no son diferentes solamente, sino son opuestas. La lógica del valor busca el aumento de la plusvalía, y la lógica de valor de uso busca el aumento de la, de la felicidad, para decirlo muy simplemente, ¿no? O de la o lo menos que se cubren las necesidades, insisto, necesidades de todo tipo, no hay ninguna limitación, no es una diferencia con Macuse, por ejemplo, en Herbert Macuse sí hay una diferencia entre necesidades impuestas por el capitalismo y necesidades más así como vienen de, de la vida misma, algo así, esto no existe en Marx, son ¿no? Marx eh, necesidades, son necesidades y no hay quien puede juzgarlas. Marx en ese sentido es totalmente materialista, ¿no? parte simplemente de las cosas tal cual, cual como son. Entonces en Bolívar-Chefería diría en esta contradicción lo que hace el, el etos realista es negar esta, esta contradicción por un lado y si uno exige, exige digamos, o le insiste mucho que dé una una explicación o una toma de postura, ¿cuál de los dos de las dos lógicas es más importante? Dirían, bueno, por supuesto es la lógica del valor, por supuesto es la dominante, pero en el fondo, si cubrimos las necesidades del valor, automáticamente las necesidades desde el punto de vista del valor de uso también se cubren, ¿no? Eso pasa en prácticamente todos los gobiernos actuales del mundo, ¿no? Que tienen esa ideología, si aumenta el producto interno bruto, necesariamente la población está mejor. ¿no? ese es el ecosrealista en muy pocas palabras y los gobiernos que se autodeclaran de izquierda o de derecha en general en este punto no se distinguen incluso Lenin mismo tenía esta perspectiva eso es algo muy interesante esto comparten prácticamente incluyendo los izquierdistas más radicales me refiero a los que llegaron a ser gobierno hasta la derecha eh, más eh, recardizante. casi todos, tal vez los fascistas muy extremosos ya no pero los otros eh, comparten esta eh, ideología, al rato voy a mencionar algo sobre la extrema derecha que a veces es un poco diferente en este punto, pero para mal, obviamente no para bien, para mal, pero bueno, dentro de un contexto digamos más o menos aceptable, todo el mundo eh, comparte esta idea siendo gobierno, ¿no? ahí existe también lo que Bolívar Chefería llama el ethos clásico, ¿no? y, y esto insisto, otros etos realistas aquel que escribe la teoría crítica. De la manera eh, impresionante, ¿no? con el pequeño detalle, insisto, que piensan, aquí, ahí está el error, que esto aplica para el planeta en su totalidad. No, no lo dicen tal cual, a veces incluso son cautelosos. Hay una frase que me gusta mucho en la teoría eh, crítica, y me refiero a uno de los libros más importantes desde la perspectiva de mucha gente, incluyéndome a mí, la dialéctica de ilustración de Hawkeye y Madorno, ¿no? este libro muy al inicio tiene una frase muy bella donde dicen, lo que estamos diciendo es sobre occidente, lamentablemente esta frase casi nadie la cita ellos mismos hacen una autolimitación insisto, tal vez ellos mismos incluso son menos limitados que sus seguidores porque si sí dicen que no hablan del planeta entero, lamentablemente lo dicen solo una vez en este libro por lo menos, y insisto, casi nadie en la lectura, esos autores menciona esta autolimitación autolimitación, eh, que es muy buena que la hacen, pero eh, tampoco siempre lo hacen, insisto, y sus lectores mucho menos la retoman. Entonces, considera casi siempre una teoría universal, que obviamente no lo es. Eh, digamos, desde un punto de vista materialista, y lo comparto ahí con, con Marx y otros autores, y también a Horkheimer en su primera fase, etcétera, lo es Adorno de alguna manera también. Desde un punto de vista materialista, obviamente no hay eh, ideas universales. No hay, no puede haberlas. ¿no? Como la materialidad misma es el punto de referencia y la materialidad, como sabemos, es muy pero complejísima. Es imposible que haya una teoría universal. Eso no quiere decir que tengamos una cierta búsqueda ¿no? de, de un entendimiento más general de las cosas, pero siempre al, al sabiendas que esta búsqueda tiene limitación en la realidad concreta y sus, sus diferencias. ¿no? Y eso es justo el punto en el cual insiste Bolívar Ferrería, que diría, ¿no? la realidad concreta de América Latina, por ejemplo, eh, provoca por ciertas razones eh, históricas, sociales, económicas, culturales, etcétera, un etos diferente. ¿No? Entonces, eh, pero antes de llegar al etos barroco, que es como el central para él, quiero rápidamente mencionar el clásico y el romántico. ¿no? En el etos clásico, a diferencia del etos realista, sí se ve la contradicción entre las dos lógicas, ¿no? lógica del valor, lógica del valor de uso, pero eh, de todos modos se considera que es inevitable someternos a la lógica del valor. ¿no? Y eso se hace con una cierta actitud de pesar, de culpa, de, de, de autocrítica, de sentirse constantemente infeliz, etcétera, de sentirse constantemente responsable de los grandes problemas del mundo. A lo mejor está eh, Greta, Greta Thunberg, ¿no? Y su movimiento actual tiene algo de eso. ¿no? Este movimiento, volvemos menos en avión, eh, usemos menos la energía esa, eléctrica, etcétera, usemos menos el coche. No eh, a sabiendas algo anda mal. ¿No? Hay una, algo muy mala la lógica del valor, destruye el valor de uso. Hoy en día se expresa esto con el problema de la ecología, etcétera Entonces eh, se percibe con muchísima, digamos, finura este problema. Esto es algo muy bueno, digamos, es mucho más crítico en el sentido de los clásicos que los realistas, porque por lo menos no niega el problema, ¿no? eso hay que reconocerlo. Pero el problema es eh, que al final de cuentas, dice, lo que, lo que tiene que regir no es de otra, es. Eh, la lógica del valor no hay de otro, ¿no? entonces eh, es muy interesante. Por si ven cómo ella cruzó el Atlántico, yo ya le tengo muchas simpatías a esta charla, ¿no? pero de todos modos, cómo cruzó el Atlántico con un IAT de la clase alta. ¿No? como no quiso volar en avión, pagar un boleto de clase turista, ¿no? y gastaron, no sé, mil dólares, gastaron, no sé el número exacto, pero decenas de miles de dólares, incluso el equipo que la acompañó después, como tenían prisa, regresaron seis personas en avión, ¿no? desde Nueva York, etc. Incluso en términos de ecología no funcionó, pero digamos, no lo digo tanto como burla, ¿no? a lo mejor sonó así, no es mi intención, sino para describir el problema. ¿no? Al final de cuentas se someten a la lógica capitalista, ¿no? porque consideran no hay de y si quiero ser ecologista, ni modo, o son sea, los únicos que tienen lanchas capaces de cruzar el Atlántico sin matarme, son los eh, los dueños de los yates y voy con ellos. ¿no? Ese es el etos eh, clásico, pero lo hace todo el tiempo con un sentimiento de culpa. ¿no? si a, Había periodistas que la criticaban, pues eso dice, bueno, es cierto, pero a lo mejor la siguiente vez lo hacemos diferente, esta vez sí se usaron hasta más aviones de cuando yo, yo he volado. Josola, etcétera, sí se discutió el punto y contestó con esta actitud, que algo que es muy parecido a la izquierda reformista. ¿No? La izquierda reformista, sobre todo conocida en las socialdemocracias europeas, casi siempre tiene esta actitud: No deberíamos hacer algo, las cosas son mal, hay mucha pobreza, hay muchos problemas, guerra, etcétera, violencia pero lamentablemente nuestra posibilidad de hacer algo es limitada por la lógica del valor, lamentablemente es la demanda y no, nosotros, aunque quisiéramos, no podemos salir de ello. No muy diferente es el etos romántico, que es eh, justamente al revés que el clásico, ¿no? niega también, la, como el realista, niega la contradicción entre valor y valor de uso, pero se pone del la, lado del valor, no justo exactamente al contrario del etos clásico, esto eh, podemos encontrar en otro tipo de ecologismos, ¿no? no tanto el de Greta Thunberg, que es más este estilo como traté de escribir, pero esos ecologismos más así como ingenuos, porque ella se refiere, se se, se fijan mucho a los científicos, datos retomadatos, ¿no? tiene una cuestión muy racional, ¿no? la, la, esta eh, alumna de la preparatoria Greta. En eh, los románticos más bien es una cosa más emocional. ¿No? Y digamos, quisiéramos defender el bosque, los venaditos, el agua debería estar más claro porque vería mejor, no es los olores más ricos si el agua no está contaminada, etcétera. De estos románticos, algo muy físico, si quieren, no, no tanto científico, racional. Y entonces tiene esta cuestión inmediata, pero eh, se quiere defender el valor de uso, pero negando cualquier contradicción. No, y, y esto es, encontramos, como dije, en ciertos ecologismos ingenuos y también lo encontramos en la extrema derecha, lo que hace rato quise mencionar, no, de Bolívar Echefería, lamentablemente nunca lo terminó, pero eh, debe de haber, no sé en dónde, un manuscrito, porque lo mencionó en varias pláticas, eh, él estaba ya trabajando cuando se murió un libro sobre la relación entre etos románticos y el fascismo, especialmente el nacionalsocialismo, que tiene, sin obviamente equiparar los ecologistas con ellos, no son obviamente políticamente totalmente diferentes, pero, eh, digamos, en general, pero eh, de todos modos tienen filosóficamente uh, mucho en común en esta negación de la contradicción entre la lógica capitalista del valor y la lógica del valor de uso, por un lado niegan eso y por otro lado, tienen esta fijación en la importancia del valor de uso. Incluso, eh, sin con esto decir que se parezcan políticamente cuando se fundó el Partido Verde Alemán, si lo quiero mencionar, de todos modos, conozco sobre todo en Frankfurt y esta región de Alemania, varios de sus fundadores, y todos me contaron lo mismo. En las primeras reuniones, el mayor problema que tuvieron era sacar los nazis. Bueno, en las primeras reuniones aparecieron muchos nazis o neonazis que nosotros también queremos defender el bosque alemán ¿no? en contra de los franceses, los checos, los polacos, los judíos, etcétera, que contaminan, los alemanes no contaminamos. Entonces había una cosa perversa en eso que él se logró superar. El ¿no? Partido Verde sí logró sacar a esta gente, era un fenómeno solo de, de, de los primeros meses, pero es interesante este fenómeno ¿no? porque esto señala un poco lo que dice Bolívar. Si sí hay una. una cercanía filosófica, insisto, únicamente filosófica, no política, ¿no? entre los verdes y los nazis en esta en esta doble configuración. ¿no? Defender el valor de uso, pero negar su contradicción absoluta, eh, eh, digamos, o su oposición absoluta de su lógica con la lógica de valor. Hoy en día lo resuelven con el concepto del capitalismo verde. ¿no? Los alemanes, cuando están verdes y están en el gobierno, muchos de ellos ya... Dicen si sí, podemos ser ecologistas y al mismo tiempo pro-capitalistas, hacemos por nuestros molinos de aire gigantescos que venden a todo el mundo, ¿no? que son hasta 300 metros de alto y matan insectos y a pájaros, etc. En, en Oaxaca, en México, muchos campesinos ya quedaron sin tierra porque los engañaron y con, dicen que nada más rentan el... Té, o el té. Ellos piensan que nomás rentan el lugar donde está el poste, que les quitan toda su tierra por 30 años, la contaminan, es, porque esas máquinas son muy contaminantes, sale mucho aceite de ella, de, de lubricante, etc. Entonces, eso llaman capitalismo verde, que obviamente no funciona, ¿no? que es un autoengaño, ese es el etos romántico. Y el que más le interesa a Bolívar chefería es el etos eh, barroco. ¿no? El etos barroco pasa algo extrañísimo a primera vista, totalmente irracional, esa es la razón, porque los alemanes de América Latina y también los europeos en general tienen, como ustedes saben, yo espero que no tenga yo en la cabeza eso todavía, pero allá mucha gente tiene como cariño por América Latina, les gusta la comida, el baile, la ropa bonita, etcétera. Pero al mismo tiempo lo menosprecian profundamente, no lo ven como algo irracional, algo atrasado, algo fuera de la racionalidad moderna. ¿no? Esa es una visión que muchos también Estados Unidos, mucha gente lo tiene, de este continente, y tiene que ver esto mucho con el eto barroco. Pero, pero obviamente no porque realmente sea irracional, lo único que pasa es que vive la irracionalidad que existe, según Bolívar Echeverría, que es marxista, para él existe sistemáticamente una irracionalidad en la forma capitalista de, de reproducir la vida. Eso es algo sistemático. Entonces, la única diferencia de Etos Barroco con los otros tres etes, ¿no? Bolívar usa el plural etes de Etos, los, los únicos, la única diferencia es que Etos Barroco vive esta irracionalidad de manera más abierta, no la esconde. Pero esto no quiere decir que sea más irracional, simplemente juega con ella abiertamente, se burla de ella, ¿no? eh, incluso la usa, la hace productiva. ¿no? Bolívar Echeverría dice: lo que hace el Etos Barroco es hacer funcional el desastre. El caos se convierte en algo que a su vez es una nueva funcionalidad. A partir del caos se puede reorganizar la vida de otra manera, etcétera, etcétera. Entonces, el etos barroco lo que hace, filosóficamente hablando, es reconoce, ve, percibe la eh, contradicción entre valor y valor de uso, la ve claramente, y al mismo tiempo, aunque sabe que el valor de uso está sistemáticamente destruido en la forma capitalista de reproducción, al mismo tiempo se pone de su lado. ¿No? Digamos, al lado de los perdedores si quieren decirlo así. ¿No? Así dice, aunque sé que esto no va a funcionar, aunque sé que el valor de uso no se puede rescatar en esa sociedad, lo sé con toda claridad, igual de claro que el etos clásico, lo sé, pero a diferencia del etos clásico que dice, seamos de todos modos racionales, nos ponemos del lado del valor, porque no nos queda de otra, aunque sabemos que es falso hacerlo. El etos barroco dice, sabemos que es imposible ponernos del lado del valor de uso y lo hacemos de todos modos a sabiendas que esto no va a funcionar, ¿no? a sabiendas que no va a funcionar, por ejemplo, ahorita no quiero tanto concentrarme en la cuestión ecológica, porque no es el punto central, a sabiendas que la convivencia, ese es el punto central, es imposible, la tratamos de todos modos, no es justo algo que pasa en América Latina, se ¿no? mencionó hace rato el experimento de Paraguay, y en muchos otros experimentos había esta cosa rarísima, de a sabiendas que esto no se va a poder, lo hacemos de todos modos, ¿No? Eso es el, la, como algo típico de lo que él llama eh, Bolívar, el bolígrafo de barroco. No sabemos que la convivencia, por ejemplo, entre indígenas y descendientes de españoles es imposible, como pasó en el siglo XVII en toda América Latina, en Bolívar, en sobre Soto, de Ecuador, donde él es originario y de México, cuando pasa toda la vida a partir del 68, 69. Entonces, en otros países pasan cosas parecidas, pero son los países que él más menciona. También menciona a veces el Paraguay. Pero bueno, en Ecuador, en México, Paraguay, etcétera, lo que pasa es que en el siglo XVII ya no hay condiciones de convivir. ¿no? Y, y además, de, como ustedes saben, de, de, de, yo sé el número de México, me imagino que es parecido, en otros pues, países. el 90% o peor incluso, en México el 90% de la población eh, originaria, los que estaban antes de la colonización, eh, ya están muertos. ¿No? El 90% muere en este proceso, las estructuras sociales están en gran parte destruidas, las estructuras de producción de caminos, etcétera, ya están casi destruidas. Eh, y algo parecido, diferente, pero tampoco eh, de la mejor manera pasa del lado de los europeos y sus descendientes. España ya nos interesa, ¿no? ya robaron lo que podían robar, el oro ya lo sacaron todo, a menos el que esté así en, en muy grandes profundidades y sería muy caro sacarlo. No, ya hacían lo que podían hacer en su lógica. Entonces, eh, también, además tienen guerra en Europa con Francia, etcétera Necesitan las tropas, las retiran en su mayor parte. Entonces, los dos grupos están a punto de desaparecer. ¿no? El grupo indígena, en verdad, no es un grupo, es complicadísimo, pero bueno, eh, por razones filo filosóficas, simplificación, voy a decir es un grupo, pero aunque no lo sea, pero digamos, esos dos bloques culturales, ¿no? el bloque de los grupos originarios y un bloque de los europeos y los descendientes los dos están a punto de morir a todos de desaparecer simplemente la faz de la tierra en América entonces Bolívar dice en esta situación de crisis generalizada la única manera de sobrevivir es sobrevivir juntos a sabiendas que es imposible hacerlo ¿no? por la historia anterior Bolívar dice, ahí surge el etos barroco en América Latina. Dicen, sabemos que no podemos convivir, lo sabemos con toda claridad y lo vamos a hacer de todos modos. No porque sean especialmente buenas personas o algo así, sino porque es la única opción que tienen para sobrevivir. Y la entienden, lo bueno es que así la entienden la situación y deciden vivir juntos, insisto otra vez, a sabiendas que no pueden vivir juntos. Y eso es el etos barroco y eso es interesantísimo en México. No sé cómo es en Guatemala, me imagino que es parecido, aunque no lo sé, pero en México una expresión de ellos es la forma de comunicarse, ¿no? lo que Bolívar llama la forma de comunicarse usando como medio de comunicación varios momentos críticos, caóticos y contradictorios, justamente la contra de, de la comunicación, no como bueno, el malentendido. El malentendido no se ve como un estorbo en la comunicación, sino como su vehículo, eh, digamos, de uno de los más potentes. Justamente usando los dobles, triples, etcétera, sentir las palabras que se prestan a malentendidos, que en, que en Estados Unidos, por ejemplo, sería la primera regla es evitar malentendidos, ¿no? en Estados Unidos, en Alemania. En México la primera regla es jugar con los malentendidos, ¿no? y usar las palabras en sus múltiples facetas, y había que entenderlo el otro, y si entiende una cosa, dice, no, como tú sabes, dice exactamente lo que me y jugando con esto se comunica. Esa es la idea, jugando con la imposibilidad de comunicarse, se comunica, usándolo a propósito. No como un error o una limitación, sino como un juego. Lo que en México luego se llama a veces el albur, ya, claro, con cierta orientación erótica, sexual, etcétera, pero digamos... Eh, lo interesante es, si aparte la idea de la comunicación no funciona, el malentendido es lo que pasa todo el tiempo, entonces mejor lo estoy refun refuncionalizando. Mejor en vez de sufrir, como lo haría alguien del etos clásico, de ese problema grave que no nos entendemos, sufro, me siento mal, ya no uso el avión, etc. ¿no? Y me encierro en mi casa y, etcétera, ¿no? y me siento culpable constantemente y digo, sabes que yo sé que eso no va a funcionar, a ver cómo lo hacemos a partir de este no funcionamiento, ¿no? Es algo interesantísimo porque Bolivia diría, y estoy de acuerdo con él, el no funcionamiento de la convicción, para donde la convivencia, iba a decir, en el, la forma capitalista de vivir, no solamente es porque somos de diferentes culturas o idiomas, como en el ejemplo que estoy dando, que es central del siglo XVII, sino siempre. aun si somos de la misma religión, de la, del mismo idioma, de la misma orientación sexual, incluso de la misma clase social, de todos modos, en verdad, en verdad, no podemos convivir. La forma de reproducción capitalista nos hace todos, eh, nos pone todos constantemente en situación de competencia. Siempre, hasta con mi pareja, siempre tengo que ver quién de los dos es mejor, quién de los dos tiene el mejor trabajo, quién gana unos pesos o quetzales más, o dólares o euros más. ¿Quién tiene más amigos no sé, en Facebook hoy en día? ¿no? ¿Quién tiene más felicitaciones? Eh, yo, ya me, yo no tengo Facebook y siempre en mi cumpleaños sufro porque mi pareja recibe 500 felicitaciones y yo ninguna. Entonces, entonces constantemente estamos todos en competencia. ¿no? ¿Quién es mejor que tiene más reconocimiento social, etcétera? etcétera? Todos, insisto, aún con la persona mejor más cercana en mi vida, estoy en competencia, todos. Eh, ahorita doy mi propio ejemplo, que así estoy seguro, les pasa a todos que estamos aquí sentados. Entonces, el, la convivencia no es posible. La convivencia en la sociedad capitalista es por definición imposible, pero los que no hemos, tengo ocho o nueve, a pedir la cuenta, amigos que se han suicidado, y los que no nos queremos suicidar, estamos aquí sentados, y, y, a, a, y si tenemos cierta inteligencia, sabemos que no es posible, pero por alguna razón, cada uno me imagino que tenga su propia razón, hemos decidido vivir esta vida, insisto, otra vez, si somos derechos barrocos, a sabiendas es que es imposible vivirla. Sabemos que no se puede. En la sociedad capitalista dice Bolívar, insisto, como marxista es obvio que dice eso, es imposible vivir, no hay condiciones de vivir aquí. Y mucho menos de convivir con los otros, pero de todos modos, insisto, si quiero vivir por una u otra razón, entonces tengo que vivir lo invivible. Es una expresión que usa mucho el etos, hace posible vivir lo invivible. Entonces, cada uno de los cuatro etes lo hace de otra manera, el etos barroco lo hace al decir abiertamente, no puedo vivir contigo, lo hago de todos modos. ¿No? Incluso no puedo vivir conmigo mismo, no nos hables con el otro. Incluso nosotros tenemos contradicciones internas, es un poco más difícil. Ejemplifica eso, el que sabe mucho de eso, Sigmund Freud, y toda la escuela psicoanalítica y otras escuelas que deriven de ahí. Es un tema interesantísimo, no voy a entrar en la teoría crítica, que toma mucho de Freud. ¿No? y Bolivia se un poco menos, pero bueno, no me quiero meter ahí, pero para insistir, el problema incluso es conmigo mismo, ni siquiera solo con los otros. En verdad no puedo convivir con nadie, ni siquiera conmigo. Entonces, eh, esta imposibilidad resuelvo en eh, el etos barroco, no al negarla, como lo hace el etos realista, o, o también el clásico, o el, el romántico iba a decir, sino al reconocerla abiertamente como lo hace el clásico y lo hace el barroco sobre todo, la diferencia otras del clásico, el barroco dice, me pongo al lado del valor de uso. No quiere decir, busco no el cumplimiento fiel de las reglas de convivencia del capitalismo o de la sociedad de reproducción capitalista, sino busco la felicidad a sabiendas que no la voy a encontrar. No, o por lo menos, tal vez no más de medio hora, o tal vez un día. En México hay ejemplos bellísimos y no sé, insisto, a lo mejor en Guatemala es parecido, pero voy a quedarme con México, que conozco un poco más, Guatemala apenas la segunda o la tercera vez que vengo aquí conozco muy poco. Entonces, en, en México hay pueblos que son muy pobres y reciben, es muy divertido, reciben a veces ayuda de Alemania, de grupos humanitarios que re renuncian a usar cohetes en Año Nuevo, ¿No? Y, y en vez de usar el dinero para comprar cohetes, lo donan a una institución, institución manda el dinero a México para apoyar a los pueblos de México, y ¿qué hacen? Compran cohetes y hacen un festejo impresionante. Está un poco simplificándolo, ¿eh? para expresar la idea. ¿no? Entonces, hacen una fiesta y en un día gastan lo que a mejor podría alcanzar para un año. ¿No? En, en alcohol, en comida, invitan a todo el pueblo, a una familia pobre, a hacer luego fiestas que los ricos no solo pueden envidiar, e invitan a todo el mundo a vivir, a todos, a, vivir a grupos músicos buena, gastan en un día, dije un año, que puede hacer por cinco años sufriendo ese dinero? ¿no? Una total locura desde el punto de vista de estos es realistas, una absoluta irracionalidad. ¿no? Ellos lo saben, no es que no lo, lo sepan, eso es justo lo que no entienden en Europa, ellos saben perfectamente qué están haciendo. Y saben que se están endeudando, que no van a saber cómo pagar los próximos 5 o 10 años. Lo saben, lo saben con toda la claridad, dicen, y lo hago de todos modos. ¿Por qué? Porque quiero estar feliz, aunque sea una vez en mi vida, o un día. o eso pues lo hago. ¿no? O mi hija, por ejemplo, ¿no? Fue una fiesta medio conservadora, pero de, de todos modos la voy a mencionar. El dicho de pasó tiene algo de repente muy conservador, pues eso es buen ejemplo. los Fue festejo los 15 años de la hija. ¿No? Se gasta a veces cantidades inmensas con esta lógica, que tenga aunque sea un día feliz en su vida. No le puede pagar un médico, no le puede pagar una escuela buena, no le puede pagar ropa decente los últimos 15 o 14 años, no le puede hacer nada, pero un día sí va a estar bien. Este día va a estar feliz, que no me diga que nunca estuvo feliz. Este día sí estuvo feliz. ¿No? Entonces, y no es nada más para que no me diga, sino que realmente quiero que esté feliz. ¿no? Entonces, eh, insisto, claro, en una perspectiva muy conservadora de felicidad, es cierto, se presenta a la sociedad, a veces si encuentra a esposo y todo eso, pero de todo modos si una idea de felicidad ahí, de ella y de toda la comunidad que se invite gratis a participar. Entonces, esos es electos barrocos, ¿no? Que dice la felicidad es imposible, lo sabemos, pero a veces si aquí encontramos un mini espacio, aunque sea de un día, donde la metemos. ¿No? a lo mejor son varios ¿no? entonces en estos barrocos se trata de escapar de una realidad de la cual sabe que es imposible escaparse de ella ¿no? y eso lo parece hacer aparentemente pues es irracional, pero insisto, no es más irracional que los otros tres este solo lo vive más abiertamente ¿no? otro ejemplo en el lenguaje, para decirlo más sistemáticamente no solamente son los malentendidos ¿no? si no hay una diferencia y Grande con Habermas y Homer por un lado y una cercanía con Jorge ¿no? para los que lo han leído ya lo saben, los otros lo voy a rápidamente decir. Ellos parten la idea que el lenguaje o día existente, por lo menos los idiomas occidentales, como dije alguna vez, limitan su afirmación a occidente, son por definición gramaticalmente hablando represivos. No El puro hecho que tengan sujeto y objeto, cada frase de uno, del español, del alemán, del francés, etcétera, del latín, tiene siempre sujeto-objeto. Esto ya es una estructura, de, por definición, represiva. Viene claramente de una estructura de esclavitud y de explotación. No es sujeto que manda, que tiene capacidad de reflexión y tomar decisiones. Y el objeto que es pasivo y nada más eh, se deja manipular por el sujeto. Así es la estructura gramatical, por definición de cualquier frase en los idiomas occidentales. Si no hablo así, hablo mal. ¿No? Digamos, si no tengo la represión y en la cabeza, no sé hablar alemán, por ejemplo, o español, es imposible. ¿no? Si trato de hacer una frase que no tiene esta estructura sujeto-objeto, simplemente soy un mal alumno de primaria o de secundaria, etcétera Hay niños que luego hablan mal ¿no? y no saben todavía hacer esa distinción y poco a poco les enseñamos a hablar bien. ¿no? Entonces, eh, eso es... Jorge no critica radicalmente los idiomas occidentales o inexistentes. Habermas, tomé muchas clases con Habermas, él siempre se de eso. Siempre dice, ¿cómo pueden Jorge no criticar tanto el idioma? Y luego, ¿qué hacen? Dan conferencias, dan clases, escriben artículos, escriben libros. ¿En qué idioma en alemán o de perdida en inglés? Entonces, ¿qué pasa? No? Entonces, y siempre se de eso. Es una bula que expresa que no entendió creo que, nada del problema. Porque obviamente, ahí se parecen a los muchos estos barrocos dicen por supuesto sabemos que no funciona por ejemplo el alemán, no funciona, claro que no funciona y no solamente por la configuración específica que le dieron los nazis al alemán es un problema, es tema para otra conferencia él solo lo menciona rapidísimamente, el alemán fue mucho cambiar por los nazis, y hasta hoy no hemos logrado recuperarlo, esto ni siquiera se ha intentado, Hocka Madono y Amacuse y Benjamin Neumann, etc., son de los pocos que lo intentaron, que la única manera, y se parecen de estos barrocos, de, de intentar de hablar otro alemán, es regresar al alemán pre-nazi. Si ustedes escuchan grabaciones de hoca Madono, no hablan como del siglo XIX, no hablan como personas del siglo XX, Hablan como un idioma totalmente atrasado, eh, medio cursi a veces, ¿no? medio, eh, muy muy raro, pero la primera vez que eché las grabaciones no daba crédito, que gente tan conservadora, son tan críticos, pero no es casual, es porque es el único alemán no nazi que tenemos, es el alemán de 519. El alemán del siglo XX es el alemán de los nazis, se acabó. Digo, había unos años antes, ¿no? Pero esos años ya desaparecieron. Entonces, hasta hoy nadie ha logrado construir en alemán no nazi y post nazi. Esto no existe. Entonces, el único alemán no nazi es el pre nazi, que es justo el que hablan los de la teoría crítica. Y pues, estos son, lingüísticamente hablando, profundamente conservadores. ¿no? Y ahí se parecen a los barrocos, los barrocos Bolívar Echeverría dice, una Tiene una cosa muy rara, una combinación muy extraña entre rebeldía y conservadurismo. ¿no? Eh, son, los los barrocos son muy conservadores, en muchos sentidos, sería un tema muy interesante, y al mismo tiempo son, a lo mejor los cuatro hitos, el más rebelde. ¿no? Pero hay que tener en mente las los dos facetas para entenderlo plenamente. Eh, ejemplo, el hito clásico es mucho más así crítico que quiera conscientemente dejar atrás eh, los problemas, ¿no? como la Greta Thunberg, pues, no, no la usé como ejemplo con, con mala eh, intención, ¿no? con la mejor intención, es un ejemplo muy bueno de estos clásicos, realmente quiere cambiar algo, ¿no? él está convencido, etcétera, ¿no? no lo dudo lo más mínimo, pero eh, um, insisto, con esta eh, sumisión al final de cuentas a la lógica dominante, no como pensando que incluida la lógica no solamente capitalista sino también lingüística, ¿no? y filosófica en general, la lógica de la eficiencia, ¿no? de, de, la, de, la, de la razón instrumental que se mencionó hace rato, de ¿no? todo eso, y al final de cuentas el etos clásico se somete a esta lógica, mientras el etos barroco dice como no me interesa, sí sé que existe todo eso, y sé que, que se impone siempre, que todos modos me hago de la vista gorda, hago como si no me hubiera enterado que viven en el capitalismo y hablo por ejemplo como Joker Madonna, se dan como no enterrados que viven en el siglo XX, hablan como si fuera en el siglo XIX, pero a propósito, insisto, no porque no sepan perfectamente saben hablar del alemán nazi, pues nazi si quieren lo pueden hablar, pero no lo hacen nunca a propósito. No a propósito hablan alemán que a nadie habla, no a propósito hablan alemán totalmente caduco, rancio, etcétera, si quieren pero porque saben que es la única manera de escaparse, aunque sea un poquito, eh, del alemán dominante. Entonces, pero, insisto, los nazis solo radicalizan el problema, no lo inventan. El problema existe desde antes, ¿no? Y que el idioma, los idiomas occidentales son, por definición, represivos, no se los no hablo de los otros porque no los conozco, no sé si ahí se igual o diferente, pero en los occidentales es así. Entonces, eh, eh, lo que hace el etos barroco es jugar con eso. ¿no? Usar el idioma, ni modo, no tengo otro pero eh, al mismo tiempo eh, veo como, insisto, a la, a inventar otra estructura, otra manera de hablar, dejar las frases incompletas. Por ejemplo, en México se hace mucho eso: empezar una frase y dejarla a propósito a medias. Esto es como escaparse de la gramática. Debería ¿no? dejarlo como el que el otro se imagine lo que quise decir, entonces ya no respete la gramática. Hay muchas estrategias ¿no? de sin romper claramente, abiertamente con ella, no respetarla al 100%. O claro, los grupos indígenas ni hablan, insisto, no sé lamentablemente cómo funcionan sus idiomas, pero obviamente tienen otra estructura gramatical ¿no? que, que no conozco, pero sí sospecho, y alguien que sabe un poco del tema me dijo, si hay algo, una, una cosa diferente ahí. Claro, cada idioma también tiene su propia lógica. A lo mejor habría ver, que verlo en cada caso concreto. En México hay, aparte del español, 56 idiomas, ¿no? Con sus cientos de subdialectos, pero idiomas, idiomas, 56 en Guatemala, no sé el número, de, también debe ser un número alto, me imagino. Entonces, eh, ¿no? Muchas lenguas mayenses, eh, seguramente existen aquí, etc. Entonces, eh, uno al moverse entre dos idiomas, brincado uno al otro, obviamente también abre un poco un espacio. ¿no? Al decir, por ejemplo, eh, yo los sé de gente bilingüe, mucho lo que hacen, empiezan una frase en un idioma y como ya no saben cómo terminarla, la terminan en otro, No que los maestros de idioma dirían nunca lo hagas, lo peor que puedes hacer, ¿no? porque empiezas a confundir, etcétera, y es también otra estrategia para evitar la gramática. ¿no? Esto no se hace por desconocimiento o por incapacidad, se hace a propósito. ¿no? Y todo eso sería parte de los barrocos, ¿no? Y si usa el idioma, porque insisto, me necesito, necesito comunicarme. ¿No? Lo más fácil sería dejar de hablar, ¿no? como lo hace Nietzsche, por ejemplo, al final de su vida. Sería lo más fácil, pero al mismo tiempo sabemos que tenemos que hablar. Entonces, esto es lo que se hace en México. ¿no? Constantemente se habla sin hablar. Pero sin hablar en términos Habermasianos. ¿no? Habermas y toda esa corriente lingüística, el, el idioma lo reducen extrañamente a la cuestión de la comunicación. ¿no? Como si hablar se haría para comunicarme y pasar una información de una persona a la otra. Bolivia Echeverría diría, eso no es cierto, ¿no? la función principal del hablar en general, pero más visiblemente en etos barrocos, no es comunicar y no es ponerme de acuerdo, no es como, te cobro tantos impuestos, a ver dónde me los, cuándo me los das y en dónde, no tengo tantos soldados, tú tienes con cuántos, eh, hacemos un acuerdo o mejor hacemos guerra, el idioma es mucho más que eso, ¿no? también tiene esta faceta de comunicación, es cierto, y los gobernantes la necesitan mucho, eh, necesitan saber cuánta gente hay, cuántos impuestos puedo cobrar, cuántos soldados puedo sacar a la población, cuántos necesito para reprimirlos, etcétera, eh, pero el idioma tiene una función, diría Bolívar Chávez, mucho más importante que la comunicación, que es la, la él diría, la la, perdón, el idioma lo que puede lograr es evitar o por lo menos disminuir violencia, Mientras hablamos, no nos golpeamos, es un poco la idea. Mientras hablamos, podemos interactuar sin violencia o por lo menos con menos violencia. ¿no? El idioma mismo por ser violento, es otro tema. Por lo los golpes físicos, ¿no? con, con los puños o con armas, se limitan mientras que estoy hablando. Esto para Bolívar sería la función del idioma, la no, las otras son como derivados, y claro, en el capitalismo, se, una de las derivadas, de la que es la comunicación, se vuelve central, pero él diría hablar tiene la función de disminuir la violencia. Es la función, por esto hablamos. No claro, Incluso esto coincide muy bien con la idea de que algunos lingüistas tienen, hay lingüistas que dicen el primer acto de hablar era el canto, y de ahí poco a poco se convirtió al habla eh, ya sin canto, aunque hay idiomas que todavía son bastante cantados. Justo en México algunos idiomas indígenas eh, suenan más como canto para nosotros los occidentales que como ha hablado, entonces el canto ¿para qué es? Es para convivir obviamente, para convivir, pero, insisto, sin armas, sin guerra. Hay dos maneras de convivir, una es golpeándolos, la otra es conviviendo pacíficamente y el canto es por supuesto una de las formas más elegantes para convivir sin armas y sin violencia entre el canto, el baile, etcétera, la música en general. Entonces eso sería como el origen del idioma el canto, la convivencia, la no violencia, o insisto, la violencia por lo menos disminuida. Entonces esa sería la función del idioma. Un ejemplo que Bolívar usa en unos, uno de sus textos es la Malinche. Seguramente conocen todos esta figura eh, histórica, ¿no? la persona eh, que de, tradujo supuestamente entre Cortés y Montezuma. Montezuma es el un, último gran príncipe, de, o como se llama esto en el idioma correspondiente, mexicano, o lo que hoy en día llamamos México y Cortés desde Europa. Ella no sabía, eh, no sabía eh, eh, náhuatl, no sabía el idioma de los aztecas, pero eh, todos nos traduce de náhuatl al español. Eso es muy interesante, sin saber uno de los dos idiomas. Ella sabe eh, alguna lengua mayense de Yucatán y alguna, él escucha algunas palabras de náhuatl que es totalmente diferente. Pero eh, el punto es que la fue Bolivia, en verdad ella no traduce. Es que los españoles no entienden que en náhuatl es totalmente diferente a los idiomas mayenses, piensan que es todo lo mismo. La gran tú eres de acá, tú sabes español, tradúcenos. En verdad influye una, una tercera persona, ¿no? a un preso español que estaba preso unos años en Yucatán, ayuda un poco, pero la que hace ella, según Bolívar Echeverría, no es traducida. Y no es crítica, sino lo dice con muchísimo respeto y admiración. Ella lo que hace es negociar. La negociación en verdad la hace ella no la hace ni Montezuma ni Cortés, ella me las negocia, ella cumple los dos papeles, y siempre dice al otro lo que quiso decir ese motesuma, lo que hizo que ese Cortés, y inventa lo que ella, no tanto que ella quiera, sino que ella considera pertinente para evitar guerra. Bolívar Chavira dice, su función histórica es de evitar la guerra. Dice, estos dos tipos están a punto de hacer una guerra con muchísimos muertos. Lo que yo hago decirles si sí, los entiendo a los dos, que no es cierto, no los entienden, pero no importa, porque insisto, entender sería importante si quisiera comunicar, no quiere comunicar, lo que quiere ella es bajar la violencia, bajar el nivel de violencia y lo logra, ¿no? logra por lo menos temporalmente, finalmente hacía guerra, pero un tiempo logra que hay una cierta convivencia, no pacífica, pero con menos violencia entre españoles y el grupo de Montezuma, ¿no? y eso es el gran éxito de la Malinche, insisto, porque ella entiende muy barrocamente, diría Bolívar, que su función como traductora, entre comillas, y como hablante, la que habla su en los idiomas, insisto, no es tanto comunicar, tengo tantos soldados yo, tantos amas tú, que lo que ellos quieren comunicar, ¿no? dice yo yo estoy aquí para hacer que no haya guerra, esa es mi función. Y si quieren que les diga que soy traductora, les digo todo lo que quieren escuchar, pero por supuesto soy traductora, pero insisto, su función es otra, su función no es comunicar. Si hubiera comunicado, la guerra hubiera empezado media hora después, no, por suerte, ella no comunica, sino negocia. No hace del idioma una forma de convivencia. Entonces, esto dice Bolívar, se capta muy bien en el Epos barroco. ¿no? Por eso, la, a mí me puse, es una de las razones porque vivo en México, me encanta cómo se habla allá. O sea, allá la gente se ríe por ejemplo, todo el tiempo, todo en Guatemala también pasa eso. ¿no? Todo el tiempo se ríen, con unos menos esperas se empiezan a reír. ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué se ríe ahorita? Claro, por lo mismo, porque la risa también, como todos sabemos, es una manera de entrar en contacto. ¿no? De, de bajar la posible agresividad con la otra o los otros, o las otras que estoy hoy en este momento, pues la risa es como muy fuerte, ¿no? hasta más fuerte que el idioma en hacer esos vínculos y ¿no? entrar en contacto sin usar eh, armas o puños. Entonces la risa es como la, digamos, la parte clave de esta forma de comunicación pero el idioma en general tiene esta función. Entonces es muy diferente a la teoría de Hegel, ¿no? y a esto también quería mencionar, Hegel piensa y lo tiene razón para el ethos realista. Hegel también habla todo el tiempo sin saber lo del ethos realista. Hegel sabe que en el ethos realista la convivencia se hace vía el reconocimiento, ¿no? para bien y para mal. Hegel sobre toda la parte crítica, criticable: ¿no? el rey es el rey porque la población de Francia, por ejemplo, lo reconoce como tal. No es rey, Hegel eh, es eh, moderno, ¿no? Hegel es, digamos, republicano, no es rey por voluntad divina algo así, ni si es rey porque la población lo reconoce como tal. El día que le retiran el reconocimiento, que es en 1789, ese día deja de ser rey, mucho antes de perder la cabeza por la guillotina sino porque la gente dice sabes qué ya no es el rey para nosotros o por lo menos un rey con poderes muy limitados los sometidos a un parlamento etcétera entonces el reconocimiento es aquello que hace de los gobernantes gobernantes lo no son exclusivamente porque se eh, reconocen como tales es como la parte crítica de Hegel del reconocimiento muy interesante en Honneth se convierte un poco en lo contrario Honneth piensa que todos buscamos o luchamos por el reconocimiento pero okay, Bueno, ese es otro tema, pero en, el, en los dos casos el reconocimiento es como el vínculo social. ¿no? La convivencia se hace vía el reconocimiento. Eso es cierto que así pasa en el etos realistas. ¿no? Sin ahorita entrar en los detalles, si, si llevas razón Higlo, más razón Hegel o más razón Honet, si es más criticable o más algo que defendible. Pero bolivia diría en el etos barroco esto es diferente. ¿no? En el etos barroco la gente convive sin reconocerse. Sin ni reconocer a un dios o un rey, y tampoco sin reconocerse positivamente como un grupo marginalizado que luego finalmente el reconocimiento, como diría Honet, sino que aquí la gente convive en lo que llamamos en México al darse el avión. No sé si usan esta expresión, también ¿no? en Guatemala se usa. ¿Dase el avión? ¿no? Como alguien me habla y digo, sí, sí, ¿cómo no? <risa> Eso da el avión. ¿no? A todo lo que me dice el otro le digo, sí, sí, sí, ni le escucho bien. Porque en parte no me interesa, en parte ni lo entiendo. Entonces esa es la comunicación del etos barroco. Le digo sí a todo, y, pero no tanto porque estoy de acuerdo. Eh, porque además, insisto, a veces ni sí que sé de qué está hablando. Sí, no, eh, y no solamente porque hablo otro idioma. insisto El idioma es solo uno entre muchos factores del no entendimiento. Si no digo sí, porque el sí es convivencia, el sí es no violencia, el sí es convivir, el sí es no matarnos. Entonces, en México hasta hoy la palabra sí casi se usa constantemente y el no casi nunca se usa. ¿No? Y me refiero a cuestiones importantes, ¿sí? No y quieres, no sé, una Coca-Cola más igual si dice no. Pero en cuestiones realmente importantes, esto fue un problema muy grave que tuve en mis primeros cinco años en México, siempre cuando propuse a alguien, nos vemos mañana a las tres en tal esquina, sí, ¿Sí? ¿No? Yo luego voy ahí, espero cinco horas, no viene bueno, no sé, no nadie. Dije, ¿por qué me dice sí? ¿No? Entonces, hasta que entendí que hoy en día lo explico a mis amigos en Alemania, o sea, que en México hay por lo menos 20 maneras de decir sí, de las cuales 18 significan no. no. Entonces, sí, no, por, ¿no? Ustedes saben eso. La me es que dice, nos vemos mañana a las tres, sí, sí. eso hoy en día es no, ¿verdad? Y nos vemos mañana a las tres, espera unos dos, tres segundos, sí. O también es no, etcétera, etcétera Entonces, casi todas las maneras de decir sí Significa no, y cualquier mexicano lo sabe ¿no? Yo ingenuamente no lo sabía, pensaba sí Significa ya en alemán Y nos, nos vemos a esto ahora Porque dicen sí, obviamente no para engañarme Sino para decir, sí estoy dispuesto A convivir contigo, no somos enemigos No tenemos que matarnos o pelearnos está, Todo está bien o Si yo mañana fuera a las tres o no Y quiero no, esa es otra cuestión ¿no? Pero el sí es sí, sí, a la Sí a la convivencia no, insisto, a sabiendas que no va a funcionar ¿no? digo, claro que no tengo ganas ni tiempo mañana de verte a las tres por supuesto que no, pero no te lo voy a decir insisto, y no porque te quiero engañar no es engaño, sino porque no quiero agarrir, no quiero que te sientas mal por pues esto me gusta en México, en Alemania tantas veces me sentí mal porque me dijeron que no entonces en México como si suena como broma y es broma, pero digo al mismo tiempo, en serio Ay, yo prefiero pues, que me digan que sí, aunque sea no la verdad no porque, porque es más amable no es más... Eh, Buscando el contacto, no buscando, diciendo, a lo mejor en 15 años, ¿no? A lo mejor en 15 años nos cruzamos nuevamente camino y ahí sí, nos vemos y platicamos todo lo que quieras, pero man, man, mañana obviamente no, pero ¿por qué te voy a, a hacer sentir mal? ¿No? En Bolívar dice eso, empieza también el siglo XVII, cuando el no es una declaración de guerra, así tal cual. Literalmente, no es guerra, sí es no guerra, entonces dice mejor sí. Insisto, no para comunicar algo, la idea no es la comunicación, la idea es otra, vez sí... Provoca ah, sentimientos buenos, provoca armonía, provoca, eh, sí, es un mensaje, pero muy sublime de que, insisto, algún día a lo mejor sí podemos convivir, ¿no? sabe cuándo, pero ah, hoy por supuesto no, pero vamos a tener eso como en la mente, como posibilidad, como deseo, como proyecto. Entonces, eso es algo muy de Barroco barroco, usar el lenguaje como forma de, casi casi de terapia, ¿no? Entonces, es terapia de grupo, ¿no? En México hay esa expresión eh, que me gusta mucho, mentiras empiadadosas, eh, ¿no? que luego se usa para fines eh, de todo tipo, pero digamos eh, que, que puede ser un engaño si quieren, pero a la vez no. ¿no? Y en Alemania de plano la gente puede ser tan bruta, ¿no? dicen, eh, por una dicen si quieren que uno se vaya a su casa, en México dirían, Ah, sabes qué, no sé qué, ah, no sé qué, tienen cualquier cosa, ¿no? Y le se hacen sentir muy indirectamente que tienen que irse. En alemán dicen, ¿sabes qué? Te voy a correr. Así con esta palabra, te voy a correr. en este momento. ¿Cómo que coger? Sí, coger. ¿No? En alemán, en México nunca, yo tengo 20, ¿qué? Seis años en México, nunca nadie me dijo, te voy a coger sabes que a lo mejor en una hora otra ya está en mi trabajo porque no sé qué no y empiezan a echar todo el rollo que uno sí hoy en día ya lo entiendo no entonces que quiere decir sabes que mejor vete no pero nunca lo dirían así si con estas palabras porque es una agresión no y realmente y yo estoy seguro que en términos de convivencia eh, funciona mejor pero Bolivia diría de eso surge algo o no se sé, surge pienso eso con, eh, pasa algo que es un concepto muy criticado y muy criticable pero de todos modos lo voy a mencionar el mestizaje el problema del mestizaje es el concepto oficialista de PRI en México y niega muchas veces la violencia que implicaba ese proyecto. ¿no? Bolívar trata de retomar ese concepto críticamente y dice que el mestizaje cultural, se refiere al cultural más que mucho, a biológico pero no se refiere. El es este mestizaje cultural, dice Bolívar, es una codiofagia, no, dos sistemas de códigos se comen mutuamente. ¿No? En vez, como ya dije hace rato, son más que dos Pero bueno, vamos a dejarlo con dos por razones De simplificación filosófica Entonces el sistema de 56 o más idiomas Del lado mexicano eh, se confronta, no ese sistema de código, se confronta al sistema europeo de no sé cuántos idiomas europeos. sí saben, los, todos los europeos se llamaron españoles, hayan sido belgas, alemanes, austriacos. En México un poco hicieron lo mismo que los ¿no? europeos. Dijeron todos indígenas, dijeron todos españoles, pero bueno. Entonces, esos dos grupos, ¿no? que no, tampoco todos hablan español, se ven como dos bloques culturales y se comen mutuamente su sistema de signos. ¿no? Dice, es una destrucción, es como la manera de volver a tratar de darle un, nuevo, un giro crítico al concepto de mestizaje, porque es un concepto originalmente oficialista en México. Entonces, el mestizaje cultural incluye un proceso destructivo. Los dos sistemas, eh, de, los dos bloques culturales con sus eh, sistemas de signos se destruyen mutuamente, pero comiéndose. No destruyen con un hacha o quemándose, se comen, Quiere decir, si yo como alguien, me nutro de él, ¿no? o de algo. ¿no? Entonces, el animal que como, me nutro de él, lo destruyo, claro, lo mato. Antes de comerlo, pero me nutro de él, de alguna manera, sus proteínas, su fierro, todo lo que tiene en mí. la carne que como, me nutre, me hace, hace parte de mí. Y algo parecido pasa con la codiofagia. El sistema de signos europeos destruye de acá, pero se nutre de él y viceversa, el europeo el indígena no logra destruir pero como si pone en su lugar y limita el sistema de signos europeo y se nutre también de él. Y no solamente es algo lingüístico, no el sistema de signos en el sentido más amplio posible, un ejemplo o ejemplos que mucho da Bolivia a través de la comida. Por ejemplo, el taco, ¿no? o sea, el ejemplo que me gusta es el taco, tiene como centro lo español, que es la carne. ¿no? Los indígenas de México comían muy poca carne, ¿no? pero en eh, la carne se pone en medios como el centro, pero en verdad no se ve, ¿no? Se cierra, el taco lo, lo esconde y todavía, por colmo, te parte muchos pedazos, cualquier español estaría indignado, ¿no? Incluso que los argentinos y chilenos también, ¿no? Porque la carne en el sur, en el del sur, se debe ser un trozo, ¿no? De carne que comes así, con tu cuchillo lo partes como si fueras todavía, eh, ya saben, de otra época, no, no, me, no es insulto. Entonces, es que hay unos colegas chilenos. Entonces, no pero de el del sur, todavía esta cosa muy europea, ¿no? De, yo quiero el trozo de carne en mi plato, ¿no? En México esto casi no se hace, se pone la carne ya en pedazos. Tatido en pedacitos casi invisibles, ¿no? muy chiquitos, ¿no? ya no se concibe la consistencia de la carne, y mucho menos el sabor, porque le echan encima una salsa de chile tan picante, que los españoles siempre se quejan dicen, eso sabe solo a chile, dicen, no, no sabe a carne, ¿no? y tiene razón, sabe a chile. ¿no? Entonces, el centro es lo europeo, que el europeo ni se ve ni se percibe el sabor, no, está escondido en la tortilla, está tapado el sabor por el chile y la consistencia tampoco se percibe. La carne, ¿verdad? Desapareció. ¿No? Está ahí, digamos, como un restecito español, pero se hizo todo lo posible para desaparecerlo Y exitosamente, el taco ya no es carne, ¿no? aunque tenga mucha carne. Entonces, pero no, no es crítica. No, no, por nada, o sea, a mí me encanta, de dicho de paso, se me hace mucho más cómodo comer un taco que un trozo de carne. Pero bueno, entonces, eh, es mucho más fácil. Justo uno no cita el arma. ¿no? En España, como tiene mucha esa cultura del arma, les encanta tener el cuchillo en la mano al comer como si fueran guerreros, aún cuando comen. Bueno, en México el taco y todo eso se come, no necesita cochillo nunca. ¿no? El cochillo lo usa el que lo prepara, claro, él sí o ella, pero el que come ya no necesita cuchillo. En México el cochillo se usa muy poco en la comida. ¿no? Entonces, luego se pone el plato porque así lo enseñan los europeos, pero si se fija muchas veces los restaurantes se llevan los cuchillos limpios en México, ¿no? porque no, no se necesitan. Entonces, eso es como el mensaje cultural, no, ya no existe lo prehispánico tampoco. Que así no en ninguna cultura prehispánica, ¿no? de esta manera tan extraña, pero tampoco en ningún español. Entonces, los dos sistemas de signos desaparecieron y se formó en este comercio mutuamente algún nuevo, que Bolívar diría: eso es el mensaje cultural. Y lo interesante que tiene, no es antirracista, que todo mundo sigue habiendo racismo en México, ¿no? las culturas indígenas eh, originarias se, en verdad, se menosprecian a ¿no? salvo algunos antropólogos buena onda, otras personas críticas que son muy, hay algunos pero no son muchos, pero de todos modos el racismo mexicano no tiene nada que ver con el racismo de Estados Unidos o de Alemania, por ejemplo. Es muy diferente, no, es un racismo, insisto, no lo digo para defenderlo, no, sigue siendo racismo, sigue siendo criticable, pero no es tan destructivo, no es tan asesino, ¿no? que el fascismo y el genocidio de los judíos europeos haya pasado en Europa y no en México no es casual. ¿No? Eso sí, y que el, la matanza de indígenas ha sido mucho más perfecta, entre muchos comillas, en Estados Unidos que en México, tampoco es casual. ¿no? Porque justamente en Estados Unidos se impuso más, y el protestantismo, el ethos realista, donde dicen, realistamente, seamos realistas, no no podemos convivir. No es mala onda, no es que no te quiero. ¿eh, no e Incluso los nazis siempre insistían en los juicios de Nürnberg, yo no soy antisemita, no tengo nada en contra de los judíos, el único problema es que no podemos convivir con ellos. ¿No? Y no es tanto que los odie. ¿no? Y parece esto como una escapatoria, pero a lo mejor incluso es sí, cierto. ¿no? En el sentido que ellos dicen algo, una cosa objetiva. Eso dice el ethos realista, objetivamente no podemos convivir. Y puesto te mato, no porque me caigas mal, sino no puedo convivir. Entonces el ethos barroco diría, eh, no sé si me caes bien o mal, esto ni siquiera lo sé. Ni siquiera sé bien quién eras, ni me interesa quién eres, <risa> Pero... Sé que tenemos que convivir, a los dos nos conviene convivir, a ti y a mí. ¿no? Entonces, eh, insisto, no es un reconocimiento, no es ni siquiera buena onda como decimos en México, es una actitud a veces hasta desagradable, ¿no? este de hacer el avión que no te escuchan, etcétera, pero por lo menos te matan. ¿No? Y eso es un poco como el racismo como se da en México, en esta variante de ignorarse, ¿no? los indígenas en México son casi completamente ignorados, se o sea, actúan como si no existieran. No sé si saben, esto es muy interesante, la México no tiene legalmente hablando una, una, un idioma oficial, no lo tiene. Y ningún lugar, ni en la Constitución, ninguna ley dice que el español sea el idioma oficial, no lo dice. Oficialmente en México no tiene lengua oficial. ¿No? Y eso es algo muy bueno, se hizo a propósito, eso no es un error, se hizo a propósito justo para dejar abierta la puerta a los otros idiomas, pero en la realidad jurídica y política administrativa, etc., el idioma que siempre se impone es el español. En México hay miles y miles de indígenas que están en la cárcel y que ni siquiera saben cuál es la acusación. ¿No? Porque se la leyeron en español y no entendió nada, o a lo mejor dos tres palabras. No, no había traductor presente, ni nada por el estilo. Entonces, sí, me refiero a un racismo implícito en el hecho que implícitamente, sin decirlo no, nunca abiertamente, el español se impuso. Nunca se dijo, también es muy barroco, si quieren, ¿no? es como la parte represiva del barroco. No te lo digo, que el español va a imponer, le vas a dar cuenta. ¿No? Entonces, digamos, pero eso es nefasto, si quieren, pero la ventaja es que, por ejemplo, legalmente la puerta está abierta que algún día un indígena reclame y si se ponen las pilas y tiene gente que la apoya y alguien le pone paga un buen abogado, podría a lo mejor lograr algún día el derecho a tener un traductor en su juicio. Hay casos donde ya había traductores. ¿no? En Alemania simplemente ni siquiera la posibilidad existe. En Alemania, aunque ya hay millones de gente que hablan turco mucho mejor que alemán, es impensable que algún día un turco pida un amparo, quiera un traductor en el... Eso es simplemente impensable. Mientras en la, la lógica barroca se deja la puerta abierta, aunque implícitamente sí es racista, no sé si me explico, no, no se salva el racismo de los barrocos, pero hace de manera menos tajante, menos directo, menos asesino, que da, tiene la ventaja que si sí hay muertos, de todos modos muertos, y muchos incluso actualmente y últimamente, pero no, ojalá que no me equivoque, ¿no? Pero, o el Bolívar no se equivoque, pero según su teoría, un genocidio tipo... Eh, Auschwitz, ¿no? en México, hoy en día no es posible. ¿no? Obviamente no me refiero hoy al genocidio anterior, pero ese es antes del etos barroco, No barroco. Sí había un genocidio en México, como en todas las colonias, pero ese es antes, ¿no? antes del, del Etos barroco, ese es ya como después, en la situación de la, de la total... Eh, de total desastre se está construyendo. Entonces, esa es un poco la diferencia que plantea bolívar chefe con la teoría crítica clásica. ¿no? Él diría, aunque es cierto que de realistas realistas es el dominante a nivel mundial, incluso en México, es muy importante. ¿no? En México, si ustedes, o también Guatemala, si ustedes van al banco, obviamente todos actuamos de manera realista. No, no empiezo a hablar así con doble sentido, algo así, sea, con la persona de atrás, ¿no? De, de, del otro lado de la, de la ventana esa, eh, obviamente si voy al banco, si hablo, eh, no, sé, con, no sé, con mi jefe, no sé qué, eh, más o menos trato de comportarme de manera realista para que no me corra, ¿no? para señalar así respecto a las reglas del capitalismo establecidas. Pero Fuera de ello, o en la vida cotidiana, o incluso con el jefe, cuando no se da cuenta, empiezo a actuar de manera barroca. ¿no? Por ejemplo, ya con esto, no sé, a lo mejor ya es tiempo para terminar, para que haya tiempo para preguntas. No he visto el reloj, perdón, pero voy a terminar con esto. En el trabajo en México, hay mucho menos gravidía que en Alemania. En Alemania, cada gata hay huelgas y todo, y a veces cierran la fábrica otras semanas en negocio, etc. Hay sindicatos muy fuertes en Alemania, digo, también están ya debilitados, pero siento que son más fuertes, son todos más independientes que los sindicatos mexicanos, que luego son muy oficialistas. ¿No? Por un lado es cierto eso, que es algo muy de, de estos clásicos, a lo mejor no, que puede ser de repente, como dije, la izquierda reformista, que puede ser a veces muy combativa en sus mejores momentos, pero un, no, como la Greta, etc. ¿no? Hay gente muy combativa en estos clásicos, eso hay que reconocerlo. Pero en el entonces barroco hay más esta otra estructura, esta otra cosa de, de constantemente zafarse. ¿no? Decir al jefe: ¿Sabes que Mi abuela está enferma. ¿no? <risa> ¿no? No sabe, o mi abuela se murió. Tengo unos alumnos que tienen por lo menos 15 abuelas. ¿no? Porque cada rato se muere una abuela. ¿no? Entonces, y, entonces, y faltan a la clase, se entregan sus trabajo tres semanas tarde, etc. Entonces hay una, una cantidad de excusas muy bien hechas, casi irrechazables. ¿No? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vas a regañar a un que si se acaba de morir su abuela? No puedes decir nada. ¿no? Entonces, eh, eso no, hay, no es una rebeldía abierta, pero una constante rebeldía cotidiana de tratar de zafarse de las reglas del juego capitalista y de la subordinación, etcétera De quién es el jefe, quién es el subordinado. Esto choca mucho a mis amigos alemanes. En México, por ejemplo, dicen siempre jefe. Bueno, no jefe. Dicen, eh, no también jefe, pero dicen... Eh, eh, eh, sí, sí, mi... ¿Cómo dicen? Ay, ya se me olvidó la palabra, ¿no? Como, eh, cuando uno, hay los franeleros en la calle, ¿no? Que cuando uno les da cinco pesos o 10 pesos, siempre reconocen uno como si fuera el jefe. ¿No? ¿Cuál es la palabra que usan? Ya se me olvidó. ¿Cómo? Ah, patrón, claro. Sí, patrón, ¿no? <risa> Cualquier tipo que le das 10 pesos ya le dice patrón. <risa> obviamente no tiene como patrón, es una bula, obviamente, ¿no? Pero es como un supuesto subordinamiento que, que, que, que, que sí lo es, dicen respetuosamente, amablemente, además reciben dinero, están contentos que lo hayan recibido, etcétera, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo bien sabe uno que nunca va a ser patrón de esta persona, él más bien es mi jefe, porque si no me da el lugar no puedo estacionarme, lo, si lo hago de todos modos me pone la llanta. ¿No? entonces Si alguien es jefe, es él, ¿no? pero eh, se invierte constantemente lingüísticamente eso, entonces hay un juego eh, lingüístico en ese sentido que es parte del etos baroque que hace, insisto, otra vez, y eso es lo que más me interesa de esta teoría y creo ahí la teoría crítica, lo subestima, hace posible la convivencia de otra manera en la sociedad capitalista que en esto es realista. ¿No? De una manera, insisto, que no es racionalista, racionalista y que no es eh, vía al momento o el modelo del reconocimiento, es cierto, no lo es, o muy poco, puede haber restos de eso, pero no lo es, y lo es de otra manera, ¿no? de una manera… Eh, tal vez la mejor manera que Bolívar encuentra describiendo es las comparaciones con la vida erótica. ¿No? dicen en, en el erotismo pasa algo parecido que a etos barroco lo extraño no solamente repugna, como dicen los realistas. Dice, tú eras tan diferente que me das miedo, me repugnas, a lo mejor no podemos convivir porque estos sistemas de signos no, no, no encajan. Nuestra convivencia va a fracasar. En lo erótico, igual que el etos barroco, lo extraño, lo diferente, atrae. Ah, tú eras diferente. Mm, a ver, ¿no? <risa> ¿no? Y esta comida es diferente, me atrae, etcétera. Entonces el Otro Barroco tiene, igual que la erótica, tiene un olfato, un gusto por lo nuevo, lo desconocido, lo que es absolutamente diferente que yo. cuando más diferente, mejor, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Yo en mi vida me enamorado muy pocas veces de mujeres güeras. No, <risa> no sé, no les ha pasado lo mismo. Digamos, digamos, eh, una mujer que se parece mucho a mí, físicamente a mí, no sé. A mí realmente y no es racismo, o sea, simplemente pienso debe ser como yo, que aburrido. ¿no? Entonces, a mí ya me conozco más o menos. Entonces, eh, obviamente lo extraño en lo erotismo extrae, atrae mucho más que lo conocido, algo que obviamente los realistas, pues no tiene tantos problemas con todo el tema de la muerte, que es algo parecido, y el erotismo, ¿se acuerdan? Y con esto voy a terminar, ahora sí, en las películas gringas, y siempre me ha llamado la atención, nunca pasan ni más de cinco segundos entre que se enamoren y hasta en la cama. Esto va como de inmediato. <risa> y es por eso, porque no saben cómo explicarlo. ¿no? En su lógica no cabe. En su lógica que dos personas se atraigan no pueden explicarlo. Entonces simplemente se brincan este proceso del paulatino de, de, de, acercamiento, se lo brincan. ¿no? Y lo hacen rápido, insisto, no porque realmente sean tan rápidos, sino porque quieren evadir la fase inexplicable en su lógica. En su lógica realista, el que dos personas se atraigan mutuamente no cabe. Para ellos es inexplicable. Entonces, simplemente ahí terminan y en la mañana se van con mucha culpa, etcétera Mientras en estos barrocos hay un juego de eso. En estos barrocos hay un juego constante de, de a ver si me atraes o no me atraes. Constantemente la gente está como... Eh, haciendo como señales que luego ni ellos mismos saben si se los querían dar o no, etcétera, no Constantemente se mete como algo erótico, al mismo, al mismo tiempo se retira otra vez, no es cierto, etcétera. Entonces, eh, hay como un juego con eso que se puede prolongar, no sé, no por meses, por años, por vidas, por generaciones. Entonces, eh, donde justamente se sabe que en el fondo es imposible, que dos personas estén juntos, es imposible. Y el mismo que no me atraes. ¿no? Entonces, juega con eso. eso, es algo muy de etos barroco, insisto, y también la erótica que existe, es un poco bolida, para explicar el etos barroco usa eso, dice, etos barroco tiene este elemento erótico, si quieren, de la atracción, de lo desconocido atracción, de lo que no conozco, de lo que no soy, de lo cual no puedo convivir, justo eso es lo que más me atrae. ¿no? Y eso es algo que, insisto, no es una cosa que viene de una moralidad superior, no viene de, ahí. viene de una, por un lado, la necesidad de convivir y no morir, y por otro lado, la necesidad y el placer, de gozar, ¿no? Esos son elementos centrales en estos barrocos, y bueno, y con, y con eso sería una diferencia con, el, con la teoría de la teoría crítica, no tanto con su praxis. Como ya dije, en su praxis, yo creo que son muy barrocos, en su manera de escribir, en su manera de dar clases, en su manera de vivir con la contradicción y criticar el idioma y usarlo más que cualquier otro. En su praxis son muy barrocos, aunque su teoría es creo que más realista. ¿no? Aunque Benjamin, es otro tema, no voy a profundizar, eh, habla mucho del barroco, pero eso es un tema que hoy día no hay tiempo, ¿no? pero creo que si chiste sería ampliar la teoría crítica e incluir en ellas, desde una perspectiva de América Latina, esas otras variantes de viviendo invivible en el capitalismo con cierta énfasis en estos barrocos. Creo que si haríamos esto, podríamos empezar a discutir una teoría crítica eh, desde y para América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Gandler, por su participación. Con su participación damos por finalizada la apertura del segundo Congreso Internacional de Filosofía. Los invitamos a pasar por una pequeña refacción y luego participar de las actividades programadas para el resto de la jornada.